Hola, soy Floribet y en esta ocasión te mostraré cómo hice las Nits doradas de Harry Potter para decorar mi árbol de Navidad. Thank you.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 Link in card Soap Recuerda que me puedes buscar en mis páginas sociales Instagram y Facebook y me puedes encontrar como Creaciones Ángel. Thank <music> you.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 Espero te guste, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.